debes tener un sistema todo en uno que te permita destacar tu presencia en Internet. Si eres empresario o emprendedor, estarás de acuerdo que sistematizar los dos aspectos más importantes de tu actividad comercial es de vital importancia, ¿cierto? Ejemplo, si necesitaras el apoyo de tus padres para realizar un trámite y te aconsejaran cómo realizarlo, pero además te acompañaran a realizarlo, estarías seguro que sería un éxito rotundo, ¿cierto? Debes tener quien con experiencia te aconseje qué hacer y cómo hacerlo. Es indudable que una buena recomendación es exhibir buenas fotos y que te expliquen los puntos finos sobre los píxeles de la foto tal que sea rápida su exhibición. Debes tener un sistema que sea fácil de aprender. Debes tener un sistema personalizado, que puedas replicar a tu fuerza de ventas. Debes tener un sistema que esté a la vanguardia, que sea intuitivo y divertido de realizar. Debes tener un sistema que no tengas que pagar por actualizaciones. Lo más importante, debes tener quien con experiencia te acompaña a realizar la sistematización de tu proceso de prospección y venta.